Bueno, le decía, mi nombre es Sebastián Gómez, eh, yo formo parte del equipo que organiza y dirige Judith Naidor, eh, formamos un equipo de investigación que básicamente trabaja en torno a la producción de conocimientos eh, con distintas perspectivas o distintas aristas o aspectos del fenómeno. En mi caso, trabajo temáticas más vinculadas a a la Historia Intelectual, o a la Sociología de la Educación, o Sociología de las y los Intelectuales. Eh, mi tesis doctoral estuvo vinculada a la recepción de, de Antonio Gramsci en, en, en la pedagogía crítica, fundamentalmente de los años 60-70 en Argentina, y sigo trabajando temáticas relativas a, a esa recepción algunas quería compartir con ustedes, que es lo que quería compartir es también un proyecto en curso o, o temas que estoy trabajando, algunos más avanzados y otros empezando y que me gustaría compartirles para también intercambiar y poder pensar con ustedes. Eh, y también me desempeño como docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en la materia Sociología de la Educación y Teorías Sociológicas y Educación. Eh, bueno, y... Y conozco un poco de algunos de, de debates de, en, en Brasil, porque hay una, una red latinoamericana de estudios gramscianos, y a su vez eh, se ha fundado hace algunos años, ya creo que hay cinco, la Asociación Gramsci en Brasil, que es una de las principales asociaciones gramscianas, por lo menos en Latinoamérica seguro, que eh, tiene varias publicaciones, publicaciones, muchísimo vínculo con el mundo italiano, tiene una revista que se llama Praxis y hegemonía popular y es realmente un, un polo de desarrollo el pensamiento de Gramsciano en, en Brasil y hay una camada de intelectuales eh, que trabajan eh, temáticas vinculadas a Gramsci en Brasil eh, con, con mucho empuje, con mucho énfasis, con, mucho, con, con mucha discusión. Eh, bueno, les quería compartir un, un PowerPoint que, que armé para la conversación y así quizás un poco más llevadera la, la charla y no nos perdemos tanto. Y luego, bueno, eh, hablaré un poco, les pediré paciencia. Si no se entiende algo, o colocan en el chat. O vayan anotando preguntas o, o cuestionamientos o, o ideas, observaciones y luego las, las, las conversamos. Esa sería un poco la la dinámica. Eh, el PowerPoint, si les interesa, después se, se los puedo enviar, eh, o, no, no, no, no hay problema. Los voy a tratar de compartir ahora. Espero que se vea. Vamos bueno. a poner el... Sí. Eh, bueno, el, eh, el título que había pensado un poco para la, la conversación y que es un proyecto que les decía que estoy llevando adelante se llama Usos educativos de Antonio Gramsci, recepción y circulación entre, eh, y circulación entre intelectuales argentinos. Eh, bueno, entre intelectuales argentinos y argentinas de la educación y revistas culturales, básicamente desde 19. 68 a 1983. Quería conversar un poco sobre, sobre algunos hallazgos o, o avances en este sentido eh, y comentarles algunas cuestiones generales eh, sobre la recepción de Gramsci. Eh, también me interesaba contarles algunas cuestiones de la, de la cocina de la investigación que eh, tal vez a ustedes les pueda interesar para sus, sus, sus tesis en curso. Eh, por eso. Quería contarles algunas cuestión de la metodología que estoy llevando adelante, eh, problemas también o dificultades, y, y comentarles también cuál es el objetivo general ¿no? de este proyecto, eh, que es interpretar básicamente los usos de la obra gramsciana por parte de intelectuales argentinos y argentinas de la educación y revistas culturales, básicamente entre el 68 y el 83. El 68 fue una cuestión eh, de comienzo una fuerte recepción de Gramsci a nivel mundial, y en el 83, sobre todo por una cuestión local en la Argentina, como a, a la democracia, ¿no? la caída de la dictadura militar. Bueno, como les decía, durante el periodo 68-83, a partir de reconstruir sus trayectorias, como así también las perspectivas y corrientes socioeducativas que animaron sus debates y producciones teóricas. Básicamente, trato de trabajar en una interfaz entre la historia intelectual y la sociología y la educación, ¿no? eh, no solo, solamente esas disciplinas sobre las que trabajo, pero sí son dos disciplinas centrales para pensar este, este tema. Eh, como le decía, pensé la, la exposición en seis momentos, básicamente. ¿no? Primero, algunas cuestiones sobre la relevancia de la limitación temporal, por qué, por qué Gramsci, por qué eh, ese tiempo histórico delimitado limitado. El marco teórico, muy breve, pero quizás algunas claves para compartir. Eh, el enfoque metodológico, luego centrarme en algunos resultados, que no son totales, porque les digo que es un proyecto en curso, wow, wow, es una idea en curso sobre todo, eh, conclusiones y algunas preguntas que pensé para el debate, porque no son exhaustivas, pueden haber más, eh, esos serían como los seis momentos, así que arranco con el, comienzo con el primero. ¿Por qué Gramsci, digamos, cuál es la relevancia ¿no? de, de, de Antonio Gramsci? algunos estén más al tanto, lo conozcan más al autor y, y otros colegas no. Antonio Gramsci fue un pensador italiano, eh, nació en 1891 en, en Sardenia, que es una isla en, en Italia, es un, eh, una, hacia el sur de Italia, digamos, en sectores eh, muy, muy empobrecidos de, la, de, de Italia, en un marco campesino, aunque Gramsci el origen familiar no era campesino, sí la, la, el marco de nacimiento de este autor era en el campesinado, donde el analfabetismo a, llegaba a casi el 90% de la población en Sardeña, y Gramsci fue un autor muy importante en el desarrollo de la teoría crítica hasta nuestros días, él muere en 1937, básicamente en, en la prisión fascista, lo, lo liberan, pocos días antes de su muerte, pero ya la salud estaba gravemente comprometida. Gramsci va a escribir en varios momentos distintos escritos, ¿no? es un autor prolífero, que nunca escribió ningún libro, sino que él actuaba básicamente como un dirigente político, un dirigente, fue el principal dirigente político en los años 20 del Partido Comunista Italiano, y luego, entre el 26 y el 37, es esa, esa encarcelado. Y entre ese periodo, escribir eh, los cuadernos de la cárcel y las cartas de la cárcel. Las cartas de la cárcel es, son las cartas que Gramsci básicamente escribía a su familia, a sus hijos que estaban en, en la Unión Soviética y a, a militantes de, de a la familia y, a, y, a, y amigos o, o militantes. Eh, que había tejido lazos de amistad. Y luego los cuadernos de la cárcel, que, se, que Gramsci empieza a escribirlos cuando logra la autorización en 1929, y los termina de escribir en 1935. No puede decir, los termina entre comillas, ¿no? No es una obra inconclusa, Gramsci no puede eh, volver sobre sus escritos de manera sistemática, y queda en un compendio de escritos que van a ser publicados tiempo después. Van a ser publicados recién entre mil 948 y 1952, por el Partido Comunista Italiano. Eh, sobre todo Togliatti, que era el secretario general del Partido Comunista Italiano, va a organizar esa obra y la va a organizar en libros. ¿no? O sea, Gramsci nunca escribió ningún libro, ni siquiera en, en la cárcel, sino que son más bien escritos, digregados, fragmentados, que se publican a mediados de, de, de, del siglo XX. Luego... Su difusión empieza, en, en, en, en sobre todo en los años 60, Argentina es uno de los principales países en la recepción de Gramsci, y luego sigue Brasil, Nelson Coutinho ha sido una figura muy, muy importante en la, en la recepción y difusión de Gramsci, también el Partido Comunista Brasilero, eh, y ha animado diversos debates a lo largo del siglo XX y hasta nuestros días, sus, sus escritos, ¿no? Eh, de hecho, en, en 1975 se da una primera edición de los cuadernos de la cárcel, no en formato de libros, sino respetando un criterio cronológico, es decir, mostrando los escritos como Gramsci los había eh, desarrollado, es decir, respetando la secuencia temporal. Y, y recientemente, o, o, o está en curso, una nueva edición, dice una edición nacional nacionales de Gliesscritti di Gramsci, que es una edición que se está desarrollando ahora en Italia sobre... Eh, la publicación de la totalidad de los escritos de Gramsci a lo largo de su vida, que to, todavía eso está en curso, y también de los cuadernos de la cárcel, con un nuevo, una nueva exploración, donde, por ejemplo, se van a involucrar en esta edición todo el trabajo de traducción que Gramsci había hecho la, en la cárcel. Gramsci estudiaba, eh, a, a, estudiaba y traducía del francés, de, del ruso y del alemán distintos escritos que son inéditos hasta ahora y que se van a ser publicados. Entonces hay todo un desarrollo, sobre todo en Italia, también en el mundo anglosajón, de nuevas aproximaciones a los estudios de Gramsci. ¿no? Eh, o sea, que lo que quiero mostrar es que es una obra, bueno, como otras, ¿no? Pero, no, pero no solo que se sigue estudiando, sino que también se sigue editando esa obra, y se siguen con, con nuevos hallazgos. Eh, Gramsci tal vez es uno de los autores más influyentes en la teoría política, podríamos pensar eh, del siglo XX hasta nuestros días, en la teoría política crítica o emancipatoria en sentido amplio. Eh, y ha sido como un autor que ha animado diversos usos, diversas polémicas, de hecho también sectores más conservadores lo han rescatado o lo han utilizado Gramsci para pensar la política la sociedad, eh, y también sectores más progresistas, ¿no? desde todo el arco político se ha utilizado a Gramsci de diversas maneras, es un autor que, que, que sus categorías también son, son un tanto laxas y, y, y permiten distintas interpretaciones, y es una rica historia ¿no? de, de, de recepción, de, de debates, y también en el ámbito pedagógico. Si bien en, en Italia el área pedagógica o los estudios pedagógicos sobre Gramsci son más bien tardíos, empiezan a fines de los 60 con trabajos de Urbani y luego Maracorda, que es un autor muy importante en, en América Latina, o Broccoli, eh, Ragazzini, entre otros, empiezan estu, estudios pedagógicos. Actualmente hay una revisión y nu nuevas camadas de intelectuales que están estudiando pedagógicamente a Gramsci en Italia, sobre todo, eh, Pietro Maltese, Val, Máximo Baldacci o Chiara Meta son algunos, solamente algunos, que están estudiando nuevamente a Gramsci desde una clave pedagógica. Eh, y a mí, a mí lo que me interesaba en esta charla es pensar un poco la recepción de Gramsci entre en, en, en intelectuales y revistas culturales de Argentina eh, entre el 68 y el 83. ¿no? Ahora, ¿por qué el 68? El. 68 también en, en Brasil, ¿no? y, pero escala sobre todo en Europa Occidental, en América Latina, es un punto de inflexión en la historia de los movimientos sociales y estudiantiles, eh, donde comienza un, grandes levantamientos populares, obreros estudiantiles en algunos casos, eh, que permiten repensar cuestiones de la teoría social. Y, y, eh, entre otros, por ejemplo, eh, Bourdieu en una en una despedida a de Foucault no decía que Foucault solo se pudo preguntar por el poder gracias al ma mayo francés es decir el mayo francés en fin de, de, de aspectos que va a atravesar a la teoría crítica en general y, y uno puede decir los sesos van a poner en tela de juicio un sinfín de temáticas, entre ellas la cuestión del estado la cuestión de las superestructuras si quieren en el ser con aparatos ideológicos de estado no eh, la cuestión de la intelectualidad, eh, la cuestión de la reproducción cultural va a tener un peso muy fuerte. Bueno, muchas de estas cuestiones, estas agendas, Gramsci va a animar la reflexión. En distintos ámbitos, con distintas velocidades, etc. Pero Gramsci va a empezar a ser una figura muy importante a partir del 68. No, no, no era desconocido hasta entonces, pero sí empieza con una gravitación, sobre todo en Italia. Ligo, ligó a Ido e que es un italiano muy reconocido en los estudios de Gramsci en Italia, asegura que en 68 hasta medio de los 70 en Italia empieza una edad de oro de Gramsci, ¿no? de, que anima muchas discusiones. Eh, y en Argentina, y uno puede pensar en América Latina, en, en alguna medida va a acompañar la formación de la nueva intelectualidad crítica, eh, que se va a empezar a preguntar sobre esas cuestiones del Estado, la intelectualidad, eh, el sentido común, etcétera, y que van a encontrar en Gramsci sin dudas un, un punto de apoyo y con usos disímiles. Eh, en Argentina, no, no me quiero tener mucho aquí para, para no, no desviarme, pero la, la recesión de Gramsci comienza en los años 50, primero al interior del Partido Comunista Argentino y luego las, las, las militantes que acuñaban la obra de Gramsci, son expulsados del partido y sigue la difusión de Antonio Gramsci en Argentina por fuera del Partido Comunista, sobre todo en los años 60, una revista muy conocida eh, que expulsaba José Aricó, eh, Juan Carlos Portantiero, entre Oscar del Barco, entre otros. Eh, fue la revista Pasado y Presente que tenía una reminiscencia o una nominación gramsciana a su título, eh, y que luego en el 68 uno ya empieza a encontrar en Argentina distintos tipos de, de, de usos y mucho más prolíferos, sobre la obra de Gramsci, que, que este itinerario va a tener sin duda un punto de inflexión con la dictadura cívico-militar en Argentina en el 76, que va a generar una diáspora, no como un, eh, eh, una disparada de, de, de intelectuales que, que buscan cobijo en distintos lugares, sobre todo en México, va a ser un punto principal del el exilio latinoamericano, eh, y también intelectuales que se quedaron en, en Argentina van a sufrir lo que algunos llaman un exilio interno. ¿no? Eh, en este periodo, uno puede pensar, se modifican las prácticas de investigación, la vinculación con la política, comienzan ciertos procesos de profesionalización de prácticas, que un poco después voy a preparar, eh, y que de alguna manera en Argentina al menos ese ciclo uno lo puede encontrar como un punto de ruptura o inflexión en cierta medida con el retorno a la democracia en el 83. Bueno, básicamente por eso me detenía del 68 al, eh, al 83. O sea, uno podría pensar, ¿no? En la actualidad, el pensamiento de también me ha llevado a pensar a, a preguntarme por, por su recepción. Y como le decía, Granchin es un autor actual, y Brasil... Sin dudas, es uno de los principales lugares de difusión, traducción y estudio en la actualidad de, de, de Antonio Gramsci. Eh, así que seguramente, tal vez, al, algunos y alguna de ustedes eh, hayan visto en, en su país algún, algunos debates en, en torno a, a Gramsci en la actualidad, que después me gustaría, si, si es así, poder compartir. Um, y obviamente el 68 hasta al menos medio de, los, medio de los 70 está implicado por el aire de la Revolución Cubana, ¿no? Eh, 1959, en la Revolución Cubana genera un nuevo clima de época que va a, a afectar sensiblemente a la intelectualidad de, de nuestro país, pero también de, de, obviamente de América Latina. Um, bueno, la que le quería decir unas cuestiones muy, muy generales, pero por lo menos para, para compartir sobre el marco teórico, digamos, de, unas preguntas ¿no? que uno se, se, se debe realizar sobre estos temas. ¿no? ¿Cómo pensar la recepción? ¿Qué es, qué es eh, recepcionar un autor ¿no? o una autora? ¿Y qué es esto de los usos? ¿no? Ay, a mí me gusta el día de usos, sobre todo porque hay un texto de Juan Carlos Portantiero, que fue un intelectual argentino que estudió eh, el pensamiento gramsciano, que se llama Usos de Gramsci. ¿no? Y tiene algo de la pluralidad, ¿no? de la idea de, de que no hay un uso canónico. Él decía, bueno, Gramsci se suele presentar como un espacio vacío, en el sentido que su obra se puede, ser, puede ser empleada de distintas maneras. Eh, pero bueno puede tener el sesgo pragmático ¿no? en la idea de uso, que es un poco la que yo trato de evadir, de pensar que es un uso instrumental, ¿no? como el desgajado de la historia. A mí me interesa pensar los usos y la recepción como procesos activos que solo son inteligibles, o sea, son, son comprensibles a partir de dar cuenta de la historicidad de, esto, de esta recepción. ¿no? O sea, pensar la recepción como un proceso tan activo como histórico, donde lo que es interesante es que uno puede pensar que el lector o la lectora se transforma en autor a autora, ¿no? Hay un proceso de apropiación, fuerte de, de, de, de, de, de ruptura. Bueno, Bourdieu también ha trabajado mucho este tema, ¿no? De la apropiación, ¿no? De, de, del empleo, de ciertos conceptos donde no hay una idea de pasividad, sino de actividad. Eh, hay una biografía vasta, ¿no? Sobre la recepción y sobre todo uno puede pensar, ¿no? En países dependientes, semi-periféricos como los nuestros, que muchas veces estamos atentos a novedades, sobre todo de, de Europa o el mundo anglosajón, donde hay un proceso ¿no? de, de diálogo con ideas foráneas, con ideas extranjeras, y bueno, ¿cómo será este proceso? ¿no? No... Y que este proceso también está mediado por los circuitos de circulación, ¿no? de cómo circula ese, ese, esa obra, quién, quién, la, quién han, han traducido esa obra, pensar la traducción no como un acto transparente, sino como una, una operación sobre la obra, cuáles son las editoriales que han difundido eh, eh, esa obra, ¿Qué, si hay colectivos editoriales o políticos que difunden esa obra, con qué propósitos, y sobre todo pensando en América Latina, que a mí por lo menos encuentro interesante pensar la la necesidad de visualizar los recorridos intelectuales o, o de obras como la Gramsciana, no solo pegado o, o ligado a una institución. ¿Qué quiero decir con esto? Que, que, que es necesario pensar, a mi modo de ver, sobre todo en América Latina, uno puede decir en general, pero sobre todo en América Latina, la necesidad de, de pensar en las rupturas institucionales sucesivas ¿no? que, que hemos tenido, y que es muy difícil pensar en que una institución ¿no? se ha apropiado de un autor y lo ha difundido o ha tenido eh, un, una constancia. ¿no? Uno piensa en Italia ¿no? y piensa en, la, eh, en el Instituto Gramsci, ¿no? que ha sido una, un lugar central en la, en la difusión de Gramsci en Italia, bueno, es, es la institución. Bueno, uno piensa en América Latina y son múltiples instituciones que lo han hecho, con rupturas, con discontinuidades, entonces está plagada de discontinuidades nuestra historia, ¿no? nuestra historia política, nuestra historia económica, y, y también el momento de pensar la recepción de autores y autoras, es fundamental eh, no, no pensar esa recepción so, ligada solo a una institución, como puede ser una universidad, una editorial, sino pensar en, en las distintas rupturas, discontinuidades, que ha tenido ese recorrido. ¿no? Es, muchos hablan de pensar la historia intelectual en puntos de inflexión múltiples, ¿no? O sea, en puntos múltiples que se ha ido jalonando, desarrollando, con múltiples estructuras, eh, que, que lejos es de, de un desarrollo institucional. O sea, es muy difícil pensar la recepción de una obra en América Latina en clave solamente institucional, ¿no? Que una institución lo no haya difundido, ¿no? Eh, con bueno, una de estas claves, trato de pensar la recepción, ¿no? eh, y también la circulación, ¿no? pensarla sobre todo en términos históricos y activos, como, como, como agentes vivos que intervienen en, en, en la historia. Y después hay dos unidades de análisis, podríamos decir, que han sido decisivas en, en, en estos temas que estoy trabajando, que son intelectuales de la educación y revistas culturales. Sin duda, definir lo que es un intelectual es excesivamente difícil y es, es una categoría equívoca ¿no? eh, que da lugar a múltiples significados. A mí, algunas descri descripciones descriptivas de este estilo me sirven, es decir, pensarnos como agentes de producción y circulación de nociones comunes que consiguen el orden social y se apoyan en la posesión de un saber para legitimar pretensiones de intervención en la agenda pública es un tanto descriptiva, pero me parece que, que permite pensar la intervención intelectual en la esfera pública, ¿no? la agenda pública, eh, y que eso se articula de distintas maneras, pero que al momento de pensar la obra Gramsci es útil, porque muchos y muchas de las que emplean Gramsci están pensando sucesivamente en la intervención pública, ¿no? o política, entonces, este día de apropiarse de un saber, de, de tener ciertas prácticas, eh, para utilizar determinados conceptos de intervenir en la agenda pública, creo que es, que, que, que por lo menos a mí me, me resulta fructífero, eh, como un paraguas, ¿no? como un marco para analizar. Y el otro tema son las revistas culturales. Eh, si uno piensa en el desarrollo de la historia intelectual, la misma comenzó primero como una historia de los intelectuales en, en, en masculino, ¿no? los años 80 sobre todo pero si uno ve el desarrollo eh, posterior de la historia intelectual, se ha transformado justamente en eso, en una, una historia no solo de los intelectuales, sino una historia intelectual que comprende distintos objetos. Y uno de ellos, y uno de los principales, son las revistas culturales. Es más, uno podría pensar que en los últimos años, con el desarrollo de la historia intelectual, las revistas culturales dejaron de ser una fuente en sí misma y pasó a ser un objeto de estudio específico. Es decir, dejó de ser un lugar donde uno va a buscar algo, ¿no? una fuente, y pasó a ser un objeto de estudio específico para el estudio. Y es muy difícil, digamos, definir las revistas culturales rápidamente. A mí me interesa, por ejemplo, la idea de formaciones de Raymond Williams, que, que, que permite pensar a las revistas culturales con vínculos flexibles con las instituciones académicas o políticas, es decir, son revistas que no son necesariamente institucionales, sobre todo las, las, las que estudio, sino que mantienen vínculos flexibles con las instituciones, por ejemplo, son, han sido revistas que han agregado, han, han eh, juntado, digamos, distintos intelectuales, que muchas veces habían sido expulsados de los partidos políticos, habían sido expulsados de la academia, son modos de agregación también las revistas. Eh, y estas revistas culturales están plagadas de tensiones, ¿no? un poco por, por no ser estrictamente revistas institucionales, digamos que no tienen una continuidad determinada y que la continuidad depende de los vínculos, de la, de la coyuntura, de la historia, o sea, son revistas que muy, uno puede observar que duran un tiempo y, de, y desaparecen, es muy difícil, eh, al menos en las revistas que estudio yo, contar revistas de... 40 años, 50 años, en general duran un lapso más, más corto, en tiempo, y están plagadas de tensiones, de enemistades, de rupturas, ¿no? y también son, eh, est están animadas por eh, estrategias, ¿no? estrategias de intervención en la coyuntura, en ocupar un lugar en, en la cultura, es decir, tratan de, de, de tener su espacio propio estas revistas culturales, y son textos colectivos, se podría decir, aunque son animados por artículos individuales, pero si uno mira la revista en general, uno puede ver cómo el consejo editorial, el, la dirección de la revista, trata de moldear ¿no? un, un texto colectivo de alguna manera. Y este texto colectivo está marcado por las coyunturas. Tal vez uno podría pensar que, que, que las revistas tienen un registro diferente a los libros. ¿no? También, las revistas en general suelen estar eh, muy vinculadas a las coyunturas, ¿no? y, a, y a los debates coyunturales, ¿no? y a la intervención. En cambio, los libros tienen una un idea de, de, de un desarrollo, de algún de sistema conceptual en general, que excede a la coyuntura. En cambio, las revistas culturales suelen estar muy permeadas por la coyuntura, y suelen ser, al mismo tiempo, un punto de entrada fundamental para la historia intelectual. ¿no? Uno También las revistas culturales suele visualizar los debates de, de, de la época. Es una linda ventana para reconstruir de, debates de época. Bueno, básicamente trato de centrarme en intelectuales y, y, y revistas culturales para pensar la recepción de Gramsci. Eh, y acá les quería comentar algunos, que, algunos que, que estoy todavía trabajando, y algunos solamente muy embrionarios, y en otros casos con más desarrollo, de distintos intelectuales y revistas que estoy trabajando, eh, con un diseño, una borraja que un es cualitativo, y como instrumento de construcción de datos, principalmente eh, el desarrollo de la investigación documental, justamente la investigación de las eh, revistas, como les decía, eh, y entrevistas con técnicas propias de, de la historia oral tratando de reconstruir eh, desde el presente el pasado, ¿no? creo que esto es importante, ¿no? o sea, no pensar que la entrevista eh, es una expresión del pasado, sino de un pasado mediatizado por el presente, ¿no? los las actores reconstruyen el pasado a partir del presente, entonces muchas veces uno se encuentra con relatos que tienden a racionalizar el pasado, ¿no? A, a, a, a no mostrar las contradicciones, o, o, o volverlo algo romántico en algunos casos, en otro lado está mediado por la tragedia, porque muchos de estos años han sido bastante convulsionados, en, en, al menos en Argentina, y, y sobre todo con la dictadura militar, han sido años muy duros para muchas de las personas intelectuales de aquellos años, porque se tuvieron que exiliar, porque perdieron sus amistades por la represión, etc. Entonces también es una reconstrucción mediada por sentimientos o, o tragedias personales, colectivas. Entonces, bueno, no, no me tengo acá, pero el ejercicio de hacer una entrevista, en, en, sobre estas temáticas a, a intelectuales eh, contemporáneos, bueno, no, no hay que sospechar o tener ciertos reguardos, y a veces la posibilidad de trabajar al mismo tiempo con documentos u otros registros, eh, ayudan a, a, a, a no enamorarse de una fuente, ¿no? de tratar de, de, de vincular esa fuente con, con, con otra fuente, con, con otros registros. Algunos de, las, de los y las intelectuales que trabajo, sobre todo son eh, mujeres, eh, son eh, los siguientes, Juan Carlos Tedesco, que es educación en, en, en Argentina, que falleció en el 2017, eh, Justa Espeleta, que se exilió en, en, en México, actualmente vive en México, Sara Morgensen, que es quizás menos conocida, en, en Argentina es una pedagoga que se, luego se se exilia primero en, en la, con la dictadura del 66 en Argentina, que, eh, se exilia en, en España, luego retorna y se vuelve a exiliar con la última dictadura, y Adriana Poirós, que también es muy conocida, eh, ella hasta hace poco, era, hace unas semanas, era viceministra de Educación en Argentina, es una figura muy reconocida en los estudios pedagógicos e históricos. Eh, son, no, solo, no son solo esos, solo mar, marco algunos, que, han, que estoy trabajando sobre sus recepciones de Gramsci en los años 60, 70 y 80, en la que menos he desarrollado aún y que tengo pendiente es Adriana Poirós, que solamente tengo algunas exploraciones, por eso no, no les voy a compartir hoy, pero si quieren después conversamos. Eh, y luego una serie de revistas, tampoco son todas las que estoy trabajando o he trabajado, eh, básicamente los libros, que, que ahora que se llama una revista político-cultural que se desarrolla en los años del 69-76 en Argentina, que bueno, igual que la revista de Ciencia y la Educación, fue otra revista político-cultural que con la dictadura militar o, o, las, o en la, en la, con el advenimiento de la dictadura militar no pueden editarse más y son clausuradas o, o, o deben dejar de salir por cuestiones de seguridad. Luego, Cuadernos Políticos, que es una revista que ya se publica en México, que es una revista donde si bien en el Consejo Editorial no participan intelectuales exiliados y exiliadas de Argentina, sí en sus eh, textos se puede ver las contribuciones de distintos intelectuales, por ejemplo, Justas Peleta, y Punto de Vista, que es una revista que quiero estudiar y que todavía no lo he hecho, que es una revista que se desarrolla en el exilio interno en la Argentina, es una revista eh, que ha durado muchos años, eh, que fue dirigida también por Beatriz Arlo y Carlos Altamirano, donde hay algunos empleos de, de Gramsci. Bueno, so, son solamente al, algunos ejemplos, hay algunas otras revistas que estoy trabajando, o algunos intelectuales, eh, pero que me interesa pensar que, cómo fue utilizado Gramsci, qué recepción hicieron. Le, le, les digo, quería ahora detenerme más que nada, en compartirles algunos, comillas, resultados o aproximaciones, con algunas revistas que, que he trabajado, para pensar la historia intelectual, y la recepción de Gramsci. Una es esta revista, Los Libros, es una revista que casi uno podría decir eran como una, un, un, una cantidad de textos y artículos, tenía cada uno de la revista que es casi un libro en sí mismo. ¿no? Fue una revista muy importante en la Argentina, que se desarrolla entre el 69 y el 76, por una condición común que van a tener las revistas en esa época, que van a ser desarrolladas por jóvenes, eran personas muy jóvenes, alrededor de 25 años, eh, muchos de esos habían ido a estudiar al exterior y, y volvían en ese tiempo, lo, los viajes eran eh, realmente muy significativos en la formación, uno puede decir en general, ¿no? el, el hecho de, de, de viajar a estudiar al exterior es formativo, pero en esos años no solo era difícil, sino que también era así como un rito. ¿no? Muchos habían estudiado en el medio francés, y Héctor Smuckler, por ejemplo, uno de las figuras, va a construir es, esta revista, que va a tener una idea de promover una nueva crítica político-cultural. Y va a estar permeada en gran medida, no solo, pero por, el, por la mar marca althusseriana, ¿no? por el, los códigos de lectura althusserianos de esa época, que eran, eran realmente hegemónicos en la teoría crítica en general, ¿no? de cómo pensar la, la teoría social, y en términos generales se pensaba críticamente a partir de las herramientas suministradas por el, por el althusserianismo, que que era un, una escuela, ¿no? que había distintos nombres alrededor de la figura de Althusser, en Francia, eh, y que era realmente una corriente, ¿no? Que no, no, con, con polémicas internas, pero una cole, es una corriente muy prolífera y muy productiva, que lo que trataban de hacer el proyecto de, de esta revista era de alguna manera develar los hechos ideológicos de la práctica teórica. Es decir, el altuserianismo suponía de alguna manera, diría que la crítica podía develar la ideología que existía en primer término la revista se va consagrada a distintos libros, ¿no? Eh, de, como una manera de confiar en la teoría para develar algo oculto que no es evidente y que lo, las herramientas conceptuales de la teoría crítica nos per, lo permite ver lo que a primera vista no, primera vista no se ve, para decirlo eh, básicamente. Y, y hay una idea de del de proyecto crítico se trataba <risa> de develar esta ideología inscrita también en los aparatos culturales. ¿no? O sea, por poder pensar la televisión, por ejemplo, por eso les decía que son fenómenos bien ligados al post-68, ¿no? Pensar la reproducción de la cultura, y, y el altucirianismo permitía dar ciertas claves de lectura de aparatos culturales. La televisión, por ejemplo, va a ser uno de ellos, eh, pero también la escuela y los manuales escolares, por ejemplo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué ideología hay detrás? De, de la materialidad de, de, de esos fenómenos. ¿no? Esta revista, como otras, no me voy a detener acá, va a tener distintos puntos de, de inflexión, de ruptura. Uno quizás los principales va a ser en el 79, a mediados del 70, de, de en, en el 79, en marzo, Seba, el número 79. Sí. Seba. Sí. Perdón, buen día, Seba. Escúchame, sí, se te escucha de pronto muy bajito. Ah, voy a Fíjate. Dale, gracias. Como les decía, ahí va un poco más. Como les decía, en el número 29, no, no me detengo aquí, pero hay un punto de, de inflexión, se reconfigura el consejo de redacción, Héctor Smokler, que era el director, es expulsado. Paradójicamente suele pasar esto en las revistas culturales también que el la, la, la, aquellos que crearon la revista, luego por enemistades, polémicas, políticas, eh, son desplazados y asumen otros, el consejo de redacción y la dirección. Bueno, iba eh, personas intelectuales que en ese momento eran cercanos al maoísmo como corriente política, Carlos Altapirano, básicamente, y Beatriz Arlo, van a asumir la dirección de la revista. Y, así, y en esos años se va a encontrar un uso pedagógico de Gramsci que a mí me, me interesa, eh, eh, que es un uso <ríe> muy altuseriano, por cierto, de, de, de Gramsci en aquellos años, eh, porque entre el número 31 y 32, que coincide en Argentina con el proceso de organización de la CETERA, que es el sindicato argentino, o sea, coincide con un proceso de lucha de, de, de la clase obrera, particularmente de, de los y las docentes. Eh, este, esta publicación trata de acompañar ese proceso de, de lucha y agremiación y organización sindical, y va a tratar de, de eh, esta revista, de velar la impronta ideológica del aparato escolar. ¿no? O sea, qué, qué ideología hay en el aparato escolar, una marca de época, en ¿no? todas estas palabras, ideología, aparato escolar y tratar de, a partir de velar esa ideología, estructurar eh, una estrategia de transformación. ¿no? Eh, y también esta revista, quizás ahora nos llame la atención, pero en esa época era muy crítica la perspectiva freiriana ¿no? de Pablo Freire, que es un autor que sin duda en Brasil ha sido ícono. ¿Por qué? Porque básicamente desde una perspectiva altuseriana, sugerían que Freire era una perspectiva idealista ¿bien? sobre las luchas sociales que no permitía pensar la reproducción material de, de las luchas, y que no era un análisis científico del de aparato escolar. Que era más bien un análisis voluntarista, idealista, y que de alguna manera terminaba, terminaba desgajando, la, o separando a la escuela de la lucha de clases. O sea, que nos, muy, por eso la, esta revista... Eh, se puede ver en distintos pasajes una crítica ¿bien? Al, a la perspectiva freiriana por no ser una perspectiva revolucionaria, por decirlo así, en términos de, de velar la crítica eh, de la ideología eh, y por ende no ser científica. La idea del la y que es una idea de época también, ¿no? de pensar que la ciencia puede estar al servicio de la emancipación social o política, es de época, sobre todo en los años 60, 70, que era un optimismo, ¿no? uno podría pensar un optimismo desmesurado sobre lo que puede hacer la, la ciencia crítica para transformar la sociedad, y esta revista sin duda pensaba en esa clave, ¿no? que, que, que era posible utilizar el marxismo para develar la ideología eh, y que con, esa, con, con ese descubrimiento de la reproducción se podía transformar. El resto ya sea Pablo Freire o Ivan Illich, ¿no? que otra la perspectiva desescolarizante, no contribuía al análisis científico de, de, de la escuela o del, del aparato escolar. Bueno, y no por casualidad, este, es, hay un texto que se llama Gramsci, la cuestión escolar, que aparece en el número 32, que, es, que en realidad acá también son las marcas de, de, de, de, del arribo ¿no? de, de textos, que es un artículo de una autora francesa que se llama Boussic Glusman, eh, o sea, no es una autora argentina, pero esta revista traduce del, del francés al, al castellano una contribución de esta autora, que era sin dudas una de las principales autoras en esos momentos de estudio de la obra de Gramsci, de hecho ella va a publicar en el 75, dos años después, un libro que se llama Gramsci y el Estado, eh, a, creo, el subtítulo creo que es hace una teoría materialista del Estado, que es, es la discípula de Altuser, eh, y a su vez ella estudia la obra de Gramsci en Roma, tiene acceso a la dicción cronológica que está eh, llevando adelante ella Patana en, en, en Italia, eh, sin duda en un trabajo pionero, ¿no? y ella utiliza a Gramsci en clave altuseriana para pensar la reproducción del aparato escolar. Entonces es una, un carácter híbrido, una mezcla entre Althusser y, y Gramsci en aquel momento, donde hoy, esto tal vez es un parte de, de, de, de, de los debates en la historia intelectual, porque en general el discurso posterior ha tendido a separar a Gramsci y a Althusser, ¿no? como dos autores distintos, ¿no? como, como dos autores con, con, con peso diverso, donde Althusser permite pensar la reproducción educativa y Gramsci y la transformación, por decirlo así, pero realmente si uno tiene una mirada un poco menos prejuiciosa sobre el altuserianismo, o sobre el althusser y la corriente altuceriana puede encontrar contactos ¿no? entre Gramsci y althusser, sobre todo en aquella época, y este fue un trabajo en esa clave, ¿no? donde la autora trabajaba distintos conceptos gramscianos, como bloque histórico, por ejemplo, para pensar el arraigo material de la dominación ideológica en la escuela, y también esta autora, como el, como el altosilianismo en general, tenía afinidad con el maoísmo, ¿no? tenía cierta expectativa con la Revolución China, sobre todo con la Revolución Cultural China, entonces, a, así como la revista Los Libros, va a tratar de, de unir las, las, las luchas docentes, la crítica al, al sistema educativo con la construcción de un bloque histórico, una alianza en términos gramscianos, una alianza de clases que, per, que tenga un lugar central campesinado. ¿no? Que, que es un poco, básicamente, no, no me detengo aquí, pero la estrategia maoísta de la revolución por etapas. ¿no? Bueno, esta idea de en, en, en, en Luzman es, es muy marcada y hace toda una interpretación del aparato escolar en clave gramsciana althusseriana, donde nociones como aparato de hegemonía, Recuerden que aparatos ideológicos de Estado Althusser la construye a partir de algunas nociones de Gramsci, ¿no? La, la autora trabaja otra noción en Gramsci que se llama aparatos de hegemonía, la idea de pedagogía y hegemonía, ¿no? que, la hegemonía, que la, la hegemonía supone una relación pedagógica, la noción de crisis orgánica, que es otra noción gramsciana, eh, en fin, una batería de, de conceptos ancianos en ese artículo para pensar la, eh, la cuestión educativa en clave que tu serie. Lo, lo que es interesante es cómo ese texto es no solo traducido por la revista, sino colocado en una trama de, de, de textos, en tex, una trama de textura, que permite articular el proyecto de la revista, la estrategia político cultural de la revista, con esa traducción. ¿no? Entonces uno podría pensar, bueno, hay un diálogo, una articulación entre ese texto colectivo que es la revista y este artículo particular. No, no, no me detengo mucho más para no extenderme paso a, otra, a otro uso de Gramsci, eh, sobre todo por parte de Juan Carlos Tedesco, que es un uso también en, en este periodo histórico que había delimitado, eh, particularmente en el 70, eh, Juan Carlos Tedesco ha sido un, un militante en los años 60, primero en el Partido Socialista, en las tendencias más revolucionarias, del, del Partido Socialista, y luego en Política Obrera, que era una pequeña agrupación de tinte trotskista, y en Educación y Sociedad en Argentina, que es un libro que publica por una pequeña editorial que se llama Panedil, que trabaja sobre la historia del sistema educativo argentino, él hace un, desarrolla una, una hipótesis, que, que, que fue bastante su sugestiva y polémica en ese, en ese entonces, y, y aún hoy se sigue discutiendo, que es que en los orígenes el sistema educativo eh, tuvo un origen político antes que económico dice Tedesco ¿no? es un libro que escribe en, que se llama educación y sociedad en la Argentina eh, cuando escribe Tedesco este libro tenía 26 años ¿no? Digamos, uno se pregunta qué cosa hizo con su vida no Pero bueno Tedesco ya a los 26 años ya había escrito ese libro que, que, que aún hoy se sigue reeditando, de hecho se está reeditando en este momento una nueva publicación es un texto clásico, ¿no? en, la, en la historia política de la educación. Y lo que es interesante es que, el, no, no es que Gramsci está omnipresente en esa obra, está presente solo en un pasaje, pero es en el momento central de, de la obra, cuando te dejo una cita de, de Antonio Gramsci. Que dispuesta por, por Tedesco. La multiplicación de los tipos de escuela profesional tiende, pues, a eternizar las diferencias tradicionales. Pero como en esas diferencias tiende a provocar estratificaciones internas, hacen hacer por eso la impresión de ser una tendencia democrática. ¿Por qué alude a este pasaje de Gramsci y Tedesco? Básicamente, porque, Gramsci, eh, porque Tedesco alude al que nos origen el sistema educativo, lo que había hecho la burguesía, era dividir el sistema educativo en distintos segmentos. Esto es, frente a las presiones o ambiciones, de, sobre todo de sectores medios, por acceder a la, la educación media en ese momento, o la universidad, lo que hace la, la oligarquía ¿no? o la burguesía más concentrada, divide al sistema educativo en distintos segmentos, sobre todo crea escuelas técnico-profesionales. Entonces, el sistema educativo de alguna manera se reserva para sí, los circuitos educativos propios de una élite ¿no? O sea, eh, eh, oh, obstaculiza el acceso a la universidad de sectores medios, como A través de diversificar los circuitos. Y por eso parece ser algo democrático, ¿no? Uno parece bueno, a cada cual, según su interés, ¿no? Entonces parecería ser de, democrático esa estratificación, pero en realidad termina siendo elitista, ¿no? Termina... Eh, quitando la posibilidad de acceder a, a circuitos educativos más importantes o significativos. Eh, ahora, es interesante, tal vez el no lo sabía, pero la cita que él introduce de Gramsci es producto de la crítica que hacía Gramsci en los años 30 a la reforma educativa fascista, ¿eh? que había llevado adelante sobre todo Gentili, en los años 30, que fue el primer ministro de Instrucción Pública del Fascismo, que había hecho una reforma <risa> Que buscaba justamente eh, autonomizar circuitos educativos y no permitir el acceso del, del, del pueblo a circuitos educativos significativos. Entonces, Gramsci, eh, Tedesco hace este empleo, ¿no? Fíjense que es una recepción activa, ¿no? Es un uso activo de, de, de una parte de, de, de Gramsci, de, sobre todo un pasaje del libro Los Intelectuales y la Organización de la Cultura, que le permite a él visualizar o discutir los orígenes del sistema educativo en clave Gramsciana. Eh, bueno, este fue como de alguna manera uno de los usos, lo que es interesante es que también es una discusión política la que plantea este empleo, ¿no? Porque es una discusión que también se daba en esa época sobre la construcción de la escuela media, ¿no? Que una discusión hacia fin de los 60, y donde de alguna manera Tedesco lo que trata de hacer es vincularse a las, las nuevas debates, por ejemplo, incorporar Gramsci, pero al mismo tiempo vinculado a un compromiso con la esfera pública, ¿no? con la intervención pública, con la discusión sobre la política educativa. Bueno, luego les quería mostrar otra revista cultural de la época, que se llama Revista de Ciencia y la Educación, que la va dirigido de manera ininterrumpida Juan Carlos Tedesco. <risa> es una revista que se llama Revista de Ciencia y la Educación, que tiene este carácter de, de entre comillas, de, de, de modernización, ¿no? que tratan de modernizar la crítica, sobre todo es una revista que, que es un buen ejemplo de agregación en el sentido de que va a conglomerar, va a acercar a un sinfín de, de, de intelectuales jóvenes, pero que a su vez tenían un vínculo tenso con la universidad, ya sea porque habían sido expulsados, por, porque en ese momento estaba la, la dictadura en Argentina, del <ríe> de, de 66 al 73, autodenominada Revolución Argentina, que, que había eh, expulsado a determinadas camadas eh, y obstaculizado el debate público, en general sectores más conservadores se habían hecho de la universidad, sobre todo en Buenos Aires, y esta revista permite conglomerar a jóvenes egresados y egresadas que no encontraban otro lugar para el debate político-académico, eh, donde... Eh, lo que intenta hacer es articular compromiso político y excelencia académica. Es un poco lo que decía, decía Tedesco en la entrevista que, eh, que, que, que le pude hacer en, en, en abril del 2015. Sin duda la idea de excelencia académica es una, un concepto más bien contemporáneo, que no tanto de esa época, era están eh, una palabra de esa época, pero que permite de alguna manera mostrar la idea de esta revista que es articular el compromiso político, sobre todo, eh, con un, de, un debate riguroso. Y también esta revista va a ser crítica de Pablo Freire, porque era muy cercana a la revista Los Libros. ¿no? Eh, es una idea de que Pablo Freire no permite pensar científicamente la transformación educativa y que muchas veces está alimentando las propuestas desescolarizantes. Es decir, la propuesta que en esa época, hoy ya no, pero que en esa época eh, eh, tenían bastante asidero que le de, de romper con el sistema educativo y construir un, otro sistema educativo o, u otras prácticas educativas más allá de las instituciones. Esta revista tiene distintos momentos, no, no me voy a detener con ellos, pero sin duda el estructuralismo marxista y, el, y la proactividad antuceriana tiene un peso que va a estar constantemente tensionado por al menos dos cuestiones. ¿no? El, el, el, ¿Cómo pensar en clave eh, latinoamericana al althusserianismo o, la, o a la corriente althusseriana eh, por eso va a estar eh, vinculado mucho a este desarrollo a la teoría de la dependencia que Cardoso, bueno, otros autores brasileños han sido fundamentales en el desarrollo de la teoría de la dependencia y la elaboración de propuestas ¿no? la cuestión es que altucer no obstaculiza para pensar de alguna manera esta revista va a articular ¿no? altucer con Gramsci nuevamente y hay un artículo eh, de Sara Morgenstern, que se publica en el 75, ya en, en las cercanías de, la, de la dictadura militar en Argentina que comienza en marzo del 76, que se llama Hegemonía y Educación. Y ahí la autora hace una articulación de, de autores interesantes, que por un lado Althusser, pero también Raymond Williams, ¿no? y va a, a, a, a compatibilizar en muchos pasajes Gramsci y Althusser. Por ejemplo, ideas de althusserianas de sobredeterminación, eh, bloque, eh, aparato ideológico, etcétera, con otras de Gramsci, como intelectuales, hegemonía, y ha sido sin duda un artículo pionero para pensar la educación en clave de hegemonía. ¿no? Eh, la autora me decía en una, revista, en una entrevista, ¿no? que Gramsci te permite, con todas las limitaciones que puedas encontrar, te permite una teoría para la práctica, ¿no? todo lo demás desarma, desarma al militante, desarma al maestro, desarma a toda la gente que quiere cambiar las cosas. Y ella era muy crítica de Pablo Freire también en esa, eh, en esa época, él consideraba que Pablo Freire no tenía una teoría del, del currículum, por ejemplo, que terminaba vaciando el acto pedagógico, porque esto es una crítica que también toda esta franja intelectual va a ser al, al, al, a lo que acá se llama el peronismo de, de izquierda de ese momento, que se reparaba mucho en Pablo Freire, no es pues una polémica interesante de época. ¿no? Eh, y cómo utilizar Gramsci o en qué clave. También la autora, han aparecido también artículo de, de, de que veíamos de los libros, pero también va a incorporar a Raymond Williams porque en sus viajes de, de exilio va a encontrar algunas referencias europeas para, para pensar en clave los estudios culturales a la, a la reproducción eh, escolar. Eh, pero sin duda, bueno, es otro otro aporte de, de, de ese momento, otro empleo de Gramsci en... en en esas claves, sobre todo una clave más sociológica. ¿no? Eh, y bueno, lamentablemente como Tedesco se, se tiene que exiliar, en el caso de Tedesco es un exilio interno, en el 76, y luego eh, ella en el 76 se exilia a España y ya no regresa al, al país de manera definitiva. Y el otro uso que, que, que, que quería detenerme, ya el, el último que les quería compartir, eh, Beijo, chao. Es de, de Justa Espeleta, que es una autora uh, argentina que nace en, en, en Córdoba, que luego se exilia en México en el 76, sí, sí, sí. Eh, estuvo muy vinculada a los movimientos sociales Ay, del sí. 78 y del 69 en, en Córdoba, es vinculada también al colectivo Gramsciano Pasado y Presente, donde ella va a participar también de la revista Los Libros, que le decía, la revista de Ciencias de la Educación, participa de distinta manera, o escribiendo, o en el consejo de redacción. Eh, y hay distintos eh, usos que hace la autora de, de Gramsci. Uno lo puede ir rastreando en distintos momentos, pero sin dudas cuando ella se exilia en México, eh, es un momento, de, de, obviamente, de trágico en términos personales y colectivos, su, su exilio, que es. Súbito, porque la, la estaban persiguiendo y ya tenía poco margen. Eh, Tedesco es una de las personas que la ayuda a exiliarse, también por estas redes que permiten las revistas. Eh, ella se exilia en, en México y va a empezar a trabajar en el CineStab, que es el, va a decir, donde está ubicado el Departamento de Investigaciones Educativas, con otra, otra in, investigadora de renombre hasta nuestros días, que es el C. Rockwell. Y va a. Ella, eh, Justa a de Estudió Pedagogía y hace una articulación con los estudios de Rockwell que provenía de la antropología en términos de una etnografía educativa. Y sin duda el Departamento de Investigaciones no sé si educativas, de historia, no sé si educativas les permite profesionalizar las prácticas de investigación. Que eh, cuestión que no podía haber hecho en los 70. ¿no? Ella publica diversos artículos, algunos en cuadernos políticos, y sobre todo se da. En México, en los años 70, 80, una presencia de Gramsci muy marcada y muy fuerte, por varias razones, no, no me detengo en todas ellas, pero el, el giro eurocomunista del Partido Comunista Mexicano, que dialoga con el giro eurocomunista del Partido Comunista Italiano, del Partido Comunista Francés, del Partido Comunista Español, del Partido Comunista Británico, que van a encontrar en Gramsci un punto de referencia en este giro eurocomunista, que básicamente era intentar encontrar una alternativa al, al modelo soviético, ¿no? y, y, y pensar en una estrategia democrática. En esa atmósfera, en México va a ser muy importante Gramsci, y también un sinfín de congresos, eh, libros que se publican en esa época, donde, por ejemplo, la, la, la obra de Gramsci se arredita en México en aquellos años, una presencia una y un montón de, de, de, de encuentros ¿no? en torno al pensamiento gramsciano, eh, donde justamente ya conocí el pensamiento gramsciano en los años 60 eh, pero que, que va a encontrar en México una atmósfera favorable pero también la posibilidad de profesionalizar sus prácticas de investigación eh, allí va a utilizar el pensamiento gramsciano en distintas claves ¿no? tal vez en, este, en, este, en esta autora es mucho más marcada la presencia de Gramsci, como que anima mucho más su filosofía, ¿no? su, su obra eh, y va a utilizar en cuatro claves, a mi modo de ver, el, el, el, la perspectiva gramsciana, ¿no? en diálogo siempre con, decía, con, con Rockwell, ¿no? con la otra investigadora que trabajar en conjunto. Primero la perspectiva epistemológica, lo que va a tratar de hacer con Gramsci esta autora es superar un dualismo, que es el funcionalismo y el crítico-reproductivismo. ¿no? O sea, superar la perspectiva funcionalista de la, de la educación, eh, que es la tradición más positivista, podemos decirlo, y el crítico-reproductivismo, que es la productividad althusseriana. Que acá ya empieza una ruptura que, que, que no, no era que no existía antes, pero que, que se va a hacer más marcada entre en Gramsci y Althusser. Eh, y va a tratar de pensar la productividad del marxismo, justo en el marco de la crisis del marxismo. ¿no? A fines de los 70 se produce la crisis del marxismo, que decís básicamente la, la discusión sobre la posibilidad de, de, del marxismo de seguir siendo una obra interesante para explicar la realidad, ¿no? Hay, y además hay una salida, un éxodo, digamos, podemos decir, de, del marxismo de un sinfín de intelectuales que habían animado al marxismo hasta ese entonces y que a partir de fin de los 70, por, por un sinfín de derrotas populares, por nuevos gobiernos que, que asumen de marcado tinte neoliberal, por distintas razones que no me, me detengo, pero hay una crisis, quizás la más importante en la historia de, de, del marxismo, tal vez una crisis que dura hasta nuestros días, que es la dificultad de pensar ¿no? eh, al marxismo en términos productivos. ¿no? Eh, se empiezan a objetar un sinfín de, de, de, de conceptos, y también empieza una fuerte crítica, ¿no? Era que no existía antes, pero que sí tiene un tinte muy marcado sobre el carácter eurocéntrico de Marx, y ahí hay un trabajo de, de Pancho Aricó, que este, se cumple en 40 años ahora, se llama Marx y América Latina. Y hay un ejercicio de Aricó, que era amigo de Espeleta, también cordobés, en la de provincia de Córdoba, en Argentina. Me trata de pensar, bueno, hay, hay sin duda un desencuentro entre Marx y América Latina, eh, eh, pero también él abre la posibilidad de pensar una nueva traducción. O sea, pensar de vuelta los conceptos... Eh, de Marx para pensar la realidad de América Latina y la necesidad de abrir el marxismo al debate con otras corrientes, al debate plural, ¿no? Y esto es algo que va a influir en Espeleta, uno puede ver que va a tratar de, de, de actualizar la teoría educativa a través de abrir el diálogo con distintas corrientes, sobre todo Lukács, Hans Heller, Raymond Williams, etc., y también Gramsci, ¿no? Y Gramsci va a servir de una manera como un articulador entre corrientes para para repensar la teoría educativa en un momento de crisis, de la teoría crítica en general y también de la teoría crítica en, en particular. Entonces uno puede decir, bueno, Gramsci le permitía fundamentar la perspectiva epistemológica, ¿no? superar el positivismo y sobre todo el crítico reproductivismo francés, ¿no? que autores como Althusser, y Estableto, Bourdieu, permitían pensar la reproducción pero no permitían de alguna manera pensar la transformación, argumentaba la autora, y Gramsci va a ayudar en, en esta clave. Debería podría ser un primer uso de Gramsci, de Gramsci en clave epistemológica, otro uso que hace el autor en diversos artículos, textos, es cómo pensar la, la historicidad entre Estado, sociedad civil y escuela. ¿no? Hay una, eh, por esos años, Carlos Pereira, que era un filósofo político mexicano, que también era amigo de Aricó, amigo de Justa Peleta, entre otros pasa una crítica a un texto de Anderson que ha sido muy conocido, que se llama las antinomias de Gramsci, ¿no? Es un texto que escribe Perry Anderson eh, a mediados de los 70, que es una cría furibunda a, a, a, a los cuadros de la cárcel, que valga la paradoja, se reeditó recientemente. Digo, valga la paradoja porque este texto de, de, de Anderson ha sido muy criticado, sobre todo en Italia, pero ha sido. Pero el autor, tal vez por escribir en el mundo anglosajón, no era muy permeable a escuchar las críticas, y reeditó el libro pero recientemente, sin sin aludir y ni siquiera sin discutir ¿no? con las críticas que le habían hecho distintos autores. Y este texto, Las antinomias de Gramsci, circuló mucho en, el, en México, fue traducido en cuadernos políticos, y que eh, era, de alguna manera, mostrar las limitaciones de la teoría política gramsciana. Carlos Pereira va a discutir ese texto y va a tratar de demostrar la, la, la, la productividad de Gramsci, y sobre todo la necesidad de pensar la sociedad civil y la sociedad política en Gramsci en términos históricos, ¿no? en, en términos concretos. Es decir, no pensar si la escuela es parte de la sociedad civil, es decir, si funciona por la hegemonía, o es parte de la sociedad política, es decir, si funciona por la coerción, sino pensar en la historicidad de la escuela. Y esto va a ser muy importante en Rockwell y Speleta, que van a tratar de, de, de salir de, de, de qué lugar superestructural ocupa la escuela y pensar la escuela en términos históricos. Y ahí la, la idea de hegemonía va a ser muy, muy importante para pensar cómo se reproduce la, la, la, la hegemonía, pero también cómo se responde esa hegemonía en la escuela. Eh, por eso van a tratar de articular una nueva manera de pensar la, el vínculo entre Estado, sociedad, civil y escuela en una clave gramsciana. Eh, por, y van a, y un, un tercer uso, ¿no? que van a tratar de, de pensar la cotidianidad escolar de las clases subalternas. Las clases subalternas es un concepto ¿no? O sea, cómo viven las clases subalternas la escuela. Y que lo que van a tratar de reponer de alguna manera, que también en diálogo con, con el mundo anglosajón, es cómo la escuela, cómo en la escuela las clases subalternas se reapropian eh, de lo que sucede allí, lejos de sujetos pasivos. Las clases subalternas en Gramsci son sujetos activos. ¿no? Todo el tiempo están respondiendo. Pero lo que dice Gramsci, también van a decir las autoras, la historia eh, de las clases subalternas es siempre episódica fragmentada, digregada, nunca es lineal, nunca es continua. No, no están los grandes relatos. O sea, uno cuando se arma, dice la autora, por ejemplo, cuando se construye un edificio escolar... El, el relato oficial es que se ha construido el edificio escolar con la ayuda del Estado y se pone una placa en la puerta de la escuela. Bueno, ahora, si uno analiza la historia de las clases subalternas, cuando uno les pregunta acerca de cómo se construyó la escuela, poco que ver tienen con el relato oficial, no aluden a la placa que puso el, el Estado en la puerta de la escuela, y aluden, por ejemplo, a cuestiones que no están documentadas que es así la, la historia de las clases subalternas en Gramsci, es una historia no documentada. Aluden a que una persona se hizo el eh, dono donó plata, aluden a que eh, distintas, eh, y, eh, que organizaron jornadas solidarias para construir la escuela, hay otros tipos de relatos, ¿bien? que poco tienen que ver con el relato oficial. Entonces, las doctoras tratan de iluminar los procesos de apropiación que hacen las clases subalternas en la escuela. ¿no? Y con esto van a dialogar mucho con el con conceptos de la vida cotidiana y el concepto de apropiación en Hans Heller, que era una marxista húngara, discípula de Lukács, eh, y van a tratar de, de pensar las clases subalternas de manera dinámica en la vida escolar. ¿no? Y a su vez, hay, hay, uno puede rastrear en esas intervenciones en estudio de estudios etnográficos un proyecto político-pedagógico, lo que las autoras perseguían en su, su estudio de la escuela, era ampliar la autonomía popular, ¿no? Y, y por eso recorrían a un, a un aforismo en Gramsci, que es muy conocido, de, conócete a ti mismo, ¿no? Tratar de hacer como, de velar todas las huellas que han dejado en ti, sin beneficio de inventario, e intentar construir eh, con tu propia autonomía un, un, una autonomía política, ¿no? Eh, y también van a... Van a a reparar la idea de guerra de posiciones, uno puede ver en clave Lamciana, de a tratar de luchar en las trincheras, ¿bien? Eh, como la escuela, para eh, objetar la hegemonía dominante. Bueno, ya terminando, eh, eh, a mí me, me, me parece que sí, hay otros usos que no, que no me detuve, podría ser también de, de Adriano Poiroso, otras revistas también, pero que si uno hace un análisis general, uno podría ver por lo menos eh, por lo menos dos cuestiones centrales, ¿no? Uno, la productividad entre política e intelectualidad, ¿no? En general, estos usos estas revistas estaban vinculadas a la intervención política o política cultural, y que me parece que es algo interesante para pensar en esos años. Muchas veces, en los años 60, 70, se nos suele pensar en clave de que hubo una sobrepolitización, ¿no? Una sobrepolitización que obstaculizó el debate, ¿no? Eh, obstaculizó la producción teórica, una, o era una producción teórica de, de no mucho valor. Yo creo que se puede, rastreando estos itinerarios, o rastreando estas revistas, reponer ese debate en otra clave, que hay tal vez, sin caer en un romanticismo incauto, ¿no? que sería el otro polo del problema, pero tratando de pensar que entre política e intelectualidad puede existir un vínculo de productividad. Por lo menos a mí, cuando leo la bibliografía, en aquellos años siempre me encontraba con la idea de que, había, que hubo una suerte de sobrepolitización, ¿no? Bueno, ¿qué sucede si pensamos en otra clave? Tal vez, eh, sobre todo esa idea de sobrepolitización estaba preocupada por la imposibilidad de la actividad crítica del momento de visualizar la cuestión democrática, ¿no? eh, Que en Argentina ha sido muy marcado la idea de que, bueno, la dictadura militar eh, sin duda, eh, ha sido una tragedia, pero también hubo cierta responsabilidad de, mi, de la militancia política, en sentido general, en, en no poder visualizar la, la, la, la, las instituciones, la cuestión democrática, hacer otro tipo de estrategia. Y en general esa crítica, que puede ser interesante y, y es válida, pero ten, a, muchas veces termina obstaculizando la productividad que había en esa época entre productividad e intelectualidad para discutir esa, esa ecuación, pero que, que, que puede ser productiva. Eh, porque en general eran intelectuales, como vimos, que, que, que buscaban sus objetos para intervenir en la agenda pública. No, no eran objetos producto de una agenda académica acotada, ¿no? eran productos de, de la participación, de las preocupaciones políticas. Eh, y después también creo que se pueden establecer dos grandes fases ¿no? en este periodo, que son muy marcadas, el 68-76 y 76-83. ¿no? ¿Por qué? Por, por, por algunas cosas que se marcan claras las rupturas, por ejemplo, los cambios en las condiciones de producción intelectual. Por ejemplo, Espeleta, cuando conversaba algunas con ella, me decía, que estas cosas ya las pensaba antes, pero nunca tenía tiempo para, para, para poder escribirlas, por las condiciones de producción intelectual en, la, en, la, en las que se encontraban. El exilio, aún siendo desgarrador, le permitió cierta profesionalización de prácticas que la vorágine de, de nuestro país en los años 60 70 no, no, no le daba la, la, las mismas condiciones. Algo similar con Tedesco, ¿no? que va, va a ser prolífero Tedesco en los años 70 cuando encuentre cobijo y reparo en organismos internacionales. Hay sin duda una ruptura en las condiciones de producción intelectual, eh, pero también hay una ruptura en la idea de, de, del cambio político, ¿no? Si en los años 60, 70, este cambio político se imaginaba inminente, si estaba por suceder, ¿no? Eh, el mayo francés, el cordobazo en Argentina, bueno, en, en, en Brasil también hay muchos levantamientos en el 68, por ejemplo en Río de Janeiro, eh, pero que hacía una sensibilidad de época donde la, la cuestión del cambio social era mucho más evidente, uno ya empieza a ver, hacia fin los 70, principios de los 80, que la discusión no es tanto la transformación radical del aparato cultural, sino cómo lo democratizamos. ¿no? Cambia la agenda y uno podría pensar, bueno, en qué medida ese cambio de agenda no, sigue? no, no, no ha iluminado objetos hasta hoy. ¿no? De cómo, le, cómo pensar la, la cuestión democrática, que es tan importante en la teoría crítica hoy, en los 60-70, algunos años antes no estaba en la agenda, ¿no? Como va a estar después. Eh, eh, y después, claro, hay una, a una distancia con la intervención inmediata, ya los exilios, ya sea internos o externos, cambian, ¿no? La, la, la articulación con la política, con la coyuntura, hay hasta un, un, un obstáculo para la intervención política, y eso también, de alguna manera, condiciona la producción intelectual. Y, y luego rasgos, uno decía, bueno, se puede hablar a través de una generación intelectual, yo solamente reparé en algunos intelectuales, pero sin dudas, no solo son más, sino que uno puede rastrear en ellos un mapa de polémicas que van atravesando, ¿no? Es, es difícil definir una generación intelectual, es decir, cuando hay una generación intelectual, cuando no, la generación intelectual no es un dato de la realidad, pero tal vez el observar un mapa de polémicas que va cruzando, ¿no? Y que lo van dirimiendo los los ¿no? si y las intelectuales de distinto modo, bueno, uno podría pensar, bueno, allí hay una generación intelectual. No porque piensen lo mismo, sino porque hay un mapa de polémicas que los atraviesa. Y que luego me parece que, que lo que se trataba de contribuir con este estudio es repensar el diálogo entre el presente y el pasado. ¿no? Hay una idea de Walter Benjamin que dice, bueno, el pasado amenaza con desaparecer con todo presente que no se reconozca aludido por él. Bueno, digamos, de alguna manera el volver a esta historia intelectual, el reponer objetos, el poner usos de Gramsci, creo que permite iluminar sobre el derrotero de la teoría crítica y repensar problemas contemporáneos nuestros, ¿no? sobre la teoría educativa. A veces uno cuando se enfrenta a problemas educativos contemporáneos parece que esto recién lo empezamos a debatir hoy. Bueno, hay una historia detrás de maneras de, de, de abordar debates que muchas veces puede enriquecer, eh, la discusión del presente. No la resuelve, sin duda, pero ¿en eh, qué medida ese pasado nos permite iluminar el presente? Bueno, tal vez en alguna medida sí, en otra medida no, y, y hay que establecer un diálogo, pero creo que ese diálogo, sin duda, es que nos puede iluminar mejor para los desafíos del presente en materia eh, política y educativa. Bueno, es un poco la idea de, de la contribución. Y quería terminar con, con algunas preguntas, tal vez disparadoras, ¿no? Yo pensando tal vez en la que seguramente ustedes tengan temáticas diversas que trabajar, bueno, si con esta conversación eh, pueden pensar en, en una clave de historia intelectual, sus temas, o sea, y, y más en general, qué contribuciones piensan que puede realizar la historia intelectual a temáticas del campo educativo, eh, qué conceptos o categorías gramellanas son útiles para sus temas de investigación, tal vez escucharon hablar de un concepto gramellano que mencioné, o que o, o ustedes quieren emplear, y... Yo no me detuve tanto en la teoría gramsciana, pero tal vez algún concepto gramsciano les puede ser útil o ustedes están pensando en clave gramsciana alguna temática. Y también otro tema que estoy tratando de desarrollar es cómo pensar en clave feminista esta historia intelectual, ¿no? que muchas veces es una historia intelectual masculina, pero que en, o sea, relatada de manera masculina, pero que sin duda, en, sobre todo en el campo educativo, ¿no? las mujeres han tenido un lugar central, pero también uno encuentra, ¿no? en los años 60, 70, mm, eh, autoría con el nombre, eh, con el apellido propio del la, de, de la intelectual, junto con el del marido, ¿no? como eh, Morgenstein de tal cosa, ¿no? o Speleta de tal cosa. Bueno, ¿qué hace ¿cómo es la producción intelectual? Para dar solo un ejemplo, ¿no? pero hay, hay otros, por ejemplo, todo el ejercicio de traducción que hace muchas veces... Muy es un trabajo invisible en la, en la, en la producción intelectual, invisibilizado, eh, que bueno, me parece que habría que arrojar luz y si es un tema temática a, a pensar. Seguro hay, hay desarrollos, pero es un desafío eh, ampliarlos en esa clave. Bueno, hasta acá quería solamente compartirles, hay más preguntas, pero la idea era tratar de articular con ustedes y pensar con ustedes algunas temáticas que sean de interés y poder intercambiar al respecto. Bueno, gracias por la paciencia.